Ahora sí, me da muchísimo gusto saludarte, Carolina Preciosa. Como siempre, es un placer para mí, no solo escucharte, sino también verte, mija. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Hola, David. Ahí estoy. Hola, mija. Se cortó, perdón. Se cortó, mija. Te decía que para mí es muy importante que tú hayas aceptado la entrevista. Es para mí un gusto enorme poder saludarte y poder entablar contigo una comunicación que de manera bidireccional va a tratar de entender más, aprender más de Carolina, no solo como parte de un ejercicio extraordinario a favor de los pacientes con enfermedades poco frecuentes en Argentina, sino también como una damita que ha hecho un esfuerzo extraordinariamente importante. Por favor, a quienes nos escuchan y nos ven, como los currículums por lo regular son muy abundantes, por favor hija, dinos quién eres ¿A qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Bueno, soy Carolina Oliveto, tengo 30 años, soy licenciada en psicología, soy paciente de una enfermedad poco frecuente que se llama enfermedad de Stargard y bueno, creo que, que soy todo eso y también soy una persona que disfruta de ayudar a los otros, eh, que desde chiquita siempre sentí como esa responsabilidad ética, no sé por qué, de que si alguien necesita ayuda eh, hay que poder brindársela, y, y me dedico a, a lo que me dedico en Alapa, eh, siendo directora de programas de la Alianza Argentina de Pacientes, porque me hace muy feliz eh, poder ayudar y poder tocar vidas sabiendo que es en pos de mejorar la calidad de vida de, de las personas y siempre que, cuando apenas me recibí de psicóloga y empecé a hacer algunos trabajos de acompañamiento terapéutico, eh, en escuelas, en jardines de infantes Sentía esto de, necesito que mi trabajo tenga un impacto más grande. Eh, había trabajado en el gobierno de la ciudad, en la comisión de discapacidad, y cuando uno vivencia esa posibilidad de generar un impacto amplio en, en el colectivo al que quiere ayudar, es eh, hermoso, es muy eh, transformador. Y luego tener que volver a lo mejor trabajar en uno a uno y sentir que mi trabajo era importante, porque ese, a ese chico lo estaba ayudando mucho, pero eh, mis ganas eran de hacer algo más amplio, creo que hoy estoy donde quiero estar y me siento protagonista de lo que hago y, y de lo que decido a cada momento. Y siento eso, que hoy puedo ayudar eh, a, a la gente, pero de una manera mucho más amplia y acercando ayuda a mucha gente, no solo a uno a uno, como a lo mejor le pasa a un psicólogo en la clínica o, o a una persona que trabaja con una sola uh, persona. Entonces siento esa, esa necesidad de, de poder hacer algo más amplio. no Y creo que Alapa y Ulapa eh, tienen mucho que ver con, con ese deseo. Permíteme comentarte que ayer que entrevistamos a Florecita, Habló en varias ocasiones muy elogiosamente acerca de tu persona, de su mejor amiga, y yo que he podido observar a la distancia el trabajo que hacen, tú desde tu espacio eh, me percato que ha sido muy destacado, muy destacado, y no solamente para ALAPA, por supuesto, sino también para la recién conformada ULAPA, eh, algo que me. Que me gusta mucho. Algo que me emociona es que tú junto con otros jóvenes en Latinoamérica representan el arquetipo de el reemplazo generacional que es tan importante para estos esfuerzos porque cuando existe este reemplazo tienes la certeza de que el trabajo se va a continuar y que de los y que los esfuerzos van a llegar en algún punto a buen puerto. Me da mucho gusto, hija, muchísimo gusto poder saber que tú y otros jóvenes como tú están ya preparándose algunos muy bien para los ejercicios que les van a tocar atender en los próximos años. Mi es preciosa... que también con los maestros que tenemos, como, como vos, como Flor y como todos los las personas que, que hoy conforman ULAPA, creo que que bueno que estamos aprendiendo mucho. O sea, cada reunión de ULAPA, de la Unión Latinoamericana de Pacientes, cada sábado eh, que nos juntamos, yo creo que, que me fortalezco y aprendo muchísimo, realmente aprendo y, y me siento como en, en ese super máster y posgrado, en donde se aprende y sobre todo se, se fortalece el alma, el corazón. O sea, es muy fuerte lo que sucede en todas las eh, reuniones de la Unión Latinoamericana. Siempre termino llorando. Eh, bueno. Porque, bueno, se tocan las vidas, ¿no? Si estamos trabajando desde el corazón, siempre sucede eso también. Cierto, mi preciosa. Qué bueno que señalas todo esto porque las preguntas que a continuación me voy a permitir hacerte son en el sentido más amplio de lo de lo intenso, emotivo y muy personal. Si alguna de las preguntas para ti no merece una respuesta, no tengo ningún problema en que pasemos a la siguiente. Lo importante es que quien nos escucha y nos ve pueda conocer más de la preciosa Carolina, no como parte de Ulapa y Alapa, sino como parte de la familia a la que tú correspondes. Qué lindo. Si tú me permites, voy a empezar adelante hay algo que no has hecho y que no puede ser una tarea pendiente hasta este momento y no tiene que ver con enfermedades algo que no hayas hecho y que ya no puede ser una tarea pendiente en tu vida uy, qué pregunta eh, qué difícil eh, me cuesta pensar porque creo que todo el tiempo hago lo que quiero y, y siento que todo el tiempo hay tareas que voy resolviendo voy haciendo, pero si hay algo que, que yo no haya hecho y debería hacer, eh, a lo mejor es eh, buscar la forma de, de unir a, a toda mi familia en un en un punto del país y en un punto del mundo, porque están todos dispersos, por todas partes, y, y no nos hemos vuelto a juntar como, eran, como sucedía cuando éramos todos pequeños y todos una familia unida. Así que, si algo tiene que ver con lo que no he hecho y no puedo esperar, es eso, es poder unir a mi familia. Hoy se nos unimos por Zoom, pero si pudiera, estaría haciendo eso, unir a toda mi familia, en un punto del país o del mundo. Estupendo, preciosa. Caro, ¿qué obstáculo importante en tu vida que parecía insalvable lograste superar al día de hoy? Eh, yo creía eh, que se me iba a dificultar. Yo tengo una discapacidad visual y um, creía que se me iba a dificultar muchísimo hacer la universidad. Eh, por eso cuando terminé la escuela, eh, llegó el momento de, bueno, de, de salir al mundo y de pensar en cuáles iban a ser esos obstáculos que me estaba poniendo la vida como mi discapacidad visual, y, y sentía que no iba a poder, y entonces llegó el momento de decir, bueno, necesito una herramienta que me ayude a certificar esta discapacidad, porque a lo mejor es, esta, es este tipo de discapacidad que hasta que uno no lo pone en palabras, los otros no se enteran, y a veces no te creen. Entonces saqué mi certificado de discapacidad y creí que la universidad iba a ser como el super obstáculo, que no iba a poder. Y realmente eh, no fue así, eh, me recibí y... Mm, tuve la ayuda de, de mi familia para estudiar y para lograr hacer eh, esa carrera, y, y recuerdo mucho porque fue muy lindo, mis dos abuelos hoy ya no están, eh, en este mundo, pero ellos me ayudaban a leer y a, y a estudiar. O sea, toda mi familia me ayudó, pero recuerdo mucho las tardes en donde iba a la casa de, de mis abuelos y tomábamos mate, y ellos me, me leían, y entonces creo que los obstáculos estaban y siguen estando, mi, mi discapacidad visual está, pero eh, bueno, siempre hay gente que te ayuda que los obstáculos no sean tan pesados, tan fuertes y, y te ayudan a saltarlos. Así que nada, ese, eso creí que iba a ser muy difícil y, y lo logré. Así que muy feliz por eso y, y agradecida a la vida de tener la familia que tuve, que me ayudó tanto. Abrazo, Caro. Es una respuesta muy emotiva, una hermosa respuesta. Muchas gracias, Caro. No, por favor. Ser una joven exitosa como lo eres, ¿te ha hecho perder el piso en algún momento? No, nunca. No, siempre, siempre estoy en el piso, eh, pero sí vuelo muy alto respecto a, a las ambiciones que tengo eh, en la vida, respecto a lo que quiero que suceda en, en, en este mundo y... Y siempre estoy sobre los pies sobre la, con los pies sobre la tierra, trabajando con Flor. Es difícil eso porque Flor nos hace volar mucho, pero yo soy quien muchas veces se ocupa de, de, de bajar a tierra esos proyectos tan hermosos que tiene Flor. Eh, y, y nada, siempre nos presentamos como la directora de proyectos y yo soy la directora de programas. Y en esto de, de, de, de presentarnos así, pienso en eso. Flor es la que vuela, y la que nos invita a todos a volar, y yo soy la que puedo, eh, con ayuda de muchas otras personas, bajarlos a tierra. Eh, entonces, sí, a veces se pierde un poco eh, el, el, el suelo y uno vuela, pero... No, creo que, que siempre estoy eh, pero... más en la tierra. Te lo preguntaba, preciosa Carolina, porque tanta gente se expresa de manera tecnologiosa de ti que a veces hasta puede resultar abrumador el concepto tan elevado acerca de tu trabajo, de tu trayectoria, de, de lo buena persona que eres, de lo buena amiga, de lo buena hija, de lo buena compañera. Es maravilloso y bueno, eres tan famosa en la comunidad argentina de enfermedades de este tipo sobre todo siendo una joven que uno pudiera pensar que la caro en algún momento se eleva y levita porque pierde piso ya me contestaste y me dio mucho gusto tu contestación hija muchas gracias no no no me, no pierdo el piso y realmente eh, no lo pierdo porque creo que estoy aprendiendo constantemente o sea a veces eh, siento que muchas veces lo he hablado con flor y le digo Flor, no me tires tantas flores porque yo me siento una gran aprendiz en este momento respecto a todo. Si bien sé que sé mucho, tengo mucho por aprender y a veces siento que me queda un poco grande el traje que ella me pone. Entonces, eh, al contrario, al contrario, no, no vuelo, no vuelo, al contrario. No, no te queda grande el traje, es un traje a tu medida exacta, no te preocupes que es perfecto para ti. Mi princesa Carolina. ¿Has subestimado a alguien para después darte cuenta que te equivocaste y fuiste injusta? Eh, sí, sí. Muchas veces eh, subestimo eh, eh, las cosas que me dice mi madre. Eh, respecto a algunas personas con las que me vinculo, o me, o me he vinculado, y, y es parte porque uno quiere hacer su propio camino, ¿no? independientemente de lo que, de lo que los, los adultos nos digan, pero sí, he subestimado eh, cuestiones en las que ella a lo mejor me quería abrir los ojos, eh, y después, bueno, le tuve que, que decir que finalmente tenía, tenía razón. Soy muy cabeza dura y, y lo debo admitir, eh, hasta que no lo vivo y no lo paso por mi cuerpo y por mi experiencia, eh, muchas veces subestimo las cosas o los consejos que me dan otros. Y eso no está tan bueno de mí, pero bueno, no soy tan... así. Normalmente, a lo largo de nuestra vida, cuando jóvenes, cuando niños, cuando adultos y cuando muy viejos, seguimos subestimando algunas cosas que los padres nos dicen. Es un error porque, como acabas de mencionar, finalmente te das cuenta que tenían la razón. No por ser ni tan inteligentes, ni tan sabios, sino por ser viejos y haber experimentado muchas cosas que les dieron una enseñanza importantísima en la vida. En fin, Carito, ¿quién ha sido tu mayor y mejor ejemplo en la vida? Um... creo que creo que mi mamá. Tu mamá sí porque cuando cuando la vida te te pone frente a situaciones bastante extremas respecto a, a cuidar a la cría que en este caso éramos mi hermana y yo eh, uno ahí se da cuenta de, de, de, de quién tiene al lado, ¿no? Y en este caso, cuando, bueno, hubo situaciones en mi familia en donde hubo que salir adelante y, y cuidar a la cría, que yo era una niña muy chiquita, bueno, mis padres se separaron y hubo muchas cuestiones en las que ella se fortaleció mucho y me demostró que, que luchando y, y cuidando de alguien no se puede perder el rumbo, que hay que estar bien centrado en cuál es el objetivo, y en ese momento era cuidarnos y protegernos. Y, y realmente lo hizo muy bien, y a mí me ayudó mucho eso, saber que, que más allá de las adversidades que te ponga la vida, uno, cuando tiene el objetivo claro, puede ser quien despeje todos esos obstáculos y lo logre. no eh, En este caso, bueno salir adelante con dos hijas menores de edad, en donde había muchas cuestiones eh, que se, se nos complicaban, económicas, familiares, bueno, un montón de cosas. Y sin embargo, ella estaba firme ahí, diciendo yo tengo que salir adelante, tengo que cuidar a mis hijas, y eso me enseñó un montonazo. Y la verdad que la, la admiro un montón, porque hoy yo soy así en otros ámbitos de la vida. Eh, y, y bueno, la admiro un montón. Qué maravilla. El comentario es no solamente... Uno que seguramente muchos latinoamericanos compartiremos. Las mamás son increíbles, son lo mejor de lo mejor. Alguien me dijo un día que cuando eres padre o madre y tienes un hijo, de los 0 a los 5 años debes de ser su protector mayúsculo. De los 5 a los 10 su ídolo. De los 10 a los 15 su ejemplo. Y de los 15 en adelante, su mejor amigo. Y me parece que tu mami ha sido todo eso. Qué bonito, Carolina. Qué bonito. La verdad que la verdad que sí me, me enseñó un gran ejemplo de lucha, de, de no tenerle miedo a la autoridad, de, de poder eh, ir con la honestidad siempre adelante, que seguramente cuando uno eh, va con todas esas herramientas que no son muchas, pero son de valientes. Eh, logra que el, que el otro te escuche, ¿no? Y eso me pasa, hoy en día yo hablo con, constantemente, o con Ministerio de Salud, o con eh, Ministerio de Desarrollo Social, y me presento, explico, y me siento eso, valiente, porque tengo alguien que representar, que en este caso son pacientes, bueno, en, ese, en esos casos, para mí, en ese momento para mi mamá era nosotras, hijas, ¿no? Entonces... Eh, a mí me, me dio un gran, un gran aprendizaje todo eso. Maravilloso, Carito. Entendiendo como, como todos conocemos, entendemos, toda la gente que te aprecia y te conoce, el trabajo tan importante que desarrollas en Argentina, en el continente, es eh, la pregunta que a continuación te voy a hacer, una que busca con curiosidad una respuesta que puede o no sorprendernos, pero que sé que va a venir del fondo de tu corazón. A Cari, ver. Si alguien muy importante en tu corazón te pidiera abandonar lo que haces hasta ahora, ¿lo harías? No, no, no lo haría para nada, para nada porque soy feliz con lo que hago, me siento protagonista. Y sobre todo entiendo que es a lo que viene este mundo, así que no lo haría. Y mi familia se enoja mucho conmigo porque estoy dedicándole 24 horas sobre 24 a esta gran tarea que hoy lo defino como la militancia, la salud. Eh, y, y me lo piden, me piden que me tome más tiempo, que cuando sea grande me voy a arrepentir de todo el tiempo que no le dedico a disfrutar, y en realidad yo disfruto haciendo lo que hago, así que no, no lo haría, para nada, al contrario, todo el tiempo lo defiendo, porque sí, mi familia me lo pide, y no, no les doy bola. Yo esperaba en un 99.99% .99 que me dijeras eso, que me acabas de decir, pero siempre, siempre había una pequeña parte que a lo mejor me iba a sorprender. Qué bueno no. que piensas así, Caro, y yo te podría pedir que les comentes a tus papás que lo que estás haciendo es algo que sé que te gusta porque a mí también me gusta hacer lo que hago, que sé que te llena, que sé que te hace plena y que no te vas a arrepentir porque salvar vidas es uno de los regalos más grandes que nos puede dar la vida. Dar siempre será mejor que recibir y tú estás dando cualquier cantidad de condiciones a favor de quien más lo necesita. Felicidades por eso, Carolina, preciosa. Gracias, David. De nada, de nada, preciosa. ¿Hasta dónde crees que es necesario llegar para convertirte en alguien a quien todos recuerden al paso de los años con cariño, admiración y respeto? Eh, yo creo que a lo que tenemos que llegar eh y a lo que quiero llegar, eh, es a lograr, eh, en este caso a mí me, me está eh, tocando mucho esto de trabajar en la Unión Latinoamericana de Pacientes, o sea, ULAPA a mí me, me amplió un poco eh, mis ambiciones respecto a, a la misión que siento que tengo en la vida, eh, viajar, muchas veces a, a congresos internacionales en donde escuchás los avances de la, de, la, de la ciencia respecto a todas las patologías con las que trabajamos y uno saber que a lo mejor está en Europa en ese momento escuchando una conferencia que se, se están desarrollando muchas, eh, muchos tratamientos para estas patologías y uno después sabe que en Latinoamérica eso no sucede eh, realmente eh, si, si yo pudiera elegir que es lo que quiero que suceda, y después de ahí me puedo ir tranquila a este mundo, es que, es que se logre el acceso eh, a todos los pacientes que tengan una enfermedad poco frecuente eh, en esta vida, y que si el tratamiento está disponible eh, en algún lugar del mundo, independientemente del lugar en donde el paciente viva, ese paciente acceda en tiempo y en forma a ese tratamiento, me parece muy injusto que acceder a un tratamiento dependa del lugar en donde hayamos nacido. Eh, y si eso lo lograra, realmente, eh, y lo lográramos, porque unidos lo vamos a lograr. Cada uno por separado no lo va a lograr. Eh, yo creo que, que me podría morir tranquila, feliz, y creo que mucha gente nos va a recordar porque vamos a marcar historia. Estamos haciendo historia con lo que estamos haciendo respecto a estas patologías, pero falta mucho. Y, y falta mucho, eh, y nos damos cuenta de eso cuando hablo con los pacientes que conozco hace muchos años y siguen pro con problemas de acceso. Entonces, todavía no hay ninguna batalla ganada, creo. Yo, cuando empecé este ejercicio, primero por mis hijos y luego por, por otros como mis hijos, pensé, bueno, a lo mejor todo el esfuerzo que yo haga no alcanza, a lo mejor yo no puedo ver a mis hijos en la condición que yo quisiera, a lo mejor mueren, pero el esfuerzo va a servir para otros, eso estoy seguro. Y lo comento porque estoy seguro que tu esfuerzo va a ser recordado por muchos años, reconocido por mucha gente y por supuesto habrá sido parte de la construcción de un ejercicio extraordinario de vocación, servicio, determinación, pasión, entrega y todo lo que yo pueda adjetivar porque es en verdad maravilloso, maravilloso lo que jóvenes como tú hacen. Y, y lo digo en este sentido porque hay otros jóvenes como tú que están haciendo un esfuerzo que se parece mucho al tuyo. No es igual, siempre será diferente, pero es un esfuerzo abocado hacia el mismo destino, que es hacer que las cosas sucedan para los demás. Caro, ¿tu enfermedad tiene cura? No, no tiene cura y recién pensaba esto, ¿no? Eh, es, es un poco paradójico porque realmente yo hoy en día no estoy trabajando al 100% para lograr... Eh, una cura para mi enfermedad, o sea, siempre estoy sabiendo de los avances respecto a la enfermedad de Stargard, pero no, no, es, no sé si estoy haciendo todo por eso, porque cuando uno ingresa a este mundo de las enfermedades poco frecuentes y, y la vara sube tanto respecto a, uno tiene que ayudar cuando la cuestión es de vida o muerte, ¿no? Eso es lo que yo siento constantemente. Cuando conozco tantos pacientes con estas patologías que son tan degenerativas, tan difíciles de llevar adelante, y pienso en mi vida, realmente siento que, que no he tenido tantas complicaciones. Eh, y, y todo el tiempo pienso que, que quiero ayudar a la gente que, que está entre la vida y la muerte, que eso para mí es lo que importa, y a veces, a lo mejor hasta para mi colectivo de personas con discapacidad visual estoy siendo un poco injusta, no eh, y para mí misma, pero, pero bueno, eh, nada hoy me, me, me pasa eso, y me encantaría que mi enfermedad tenga cura, no voy a decir que no, obvio que sí, y todo lo que pueda hacer y tenga disposición voy a estar a disposición para intentar eh, ayudar en pos de, de que llegue la cura del Stargard, Pero hoy no es lo que me preocupa, eh, en mi vida en particular. Sé que a muchos compañeros con esta enfermedad seguro les preocupa, y, y bienvenido sea eso, y ojalá puedan seguir y sigamos avanzando para llegar a la cura. Pero no es lo que hoy me preocupa, y ayer pensaba, eh, hoy en día estoy dirigiendo el Centro de Salud Mental de Alapa, de la Alianza Argentina de Pacientes, eh, con otra persona, que hoy es su cumpleaños, con Judith. Eh, le mando un, un beso grande. Y, y nada, bueno, obviamente que siempre cuando supervisamos los casos hablamos de cómo es la llegada del diagnóstico en estos, eh, cómo es la llegada de los diagnósticos de enfermedades poco frecuentes a, a los pacientes, eh, y si lo hablan o no, con, con las psicólogas que son, forman parte del Centro de Salud Mental, y yo pensaba en mí, en mi vida, y realmente mi enfermedad no ha sido eh, una cuestión que yo llevé a mi análisis personal, o sea, mi análisis personal, yo me analizo con una psicoanalista hace muchos años, desde el 2011, eh, y el Stargard no, no ha sido eh, ese obstáculo, eh, porque lo pude ir sorteando, ¿no? Con lo que contaba al principio, con la ayuda de mi familia, con la ayuda de, de amigos, eh, y sobre todo con la ayuda de, con mi eh, convicción de que poniendo en palabras lo que yo necesito, iba a poder eh, recibir lo que estaba pidiendo, ¿no? Porque constantemente el mundo trata de evitar que uno sea transparente y cuente. Y como que nos educan para la vergüenza, ¿no? Para no cuentes, saber si se dan cuenta que tenés un problema. Y yo, cuando fui creciendo, me di cuenta que lo que tenía que hacer era decirlo, y pedir ayuda, y decir, yo no veo, yo no. O Entonces sea, yo cuando me presento con alguien, que en un trabajo, en un deporte, alguien que conozco, lo primero que le digo, yo tengo un problema de discapacidad visual, eh, y ahí me doy dando cuenta que también naturalizo la cuestión de que en el mundo tenemos estas cosas y hay que visibilizarlas. O sea, toda persona que me conoce, quiero que sepa que tengo Stargard, porque eso ayuda a visibilizar a otros eh, de, este, de estas patologías y que sea algo eh, importante y es algo identitario. ¿Por qué tenemos que escondernos? Pero bueno, eh, estamos educados un poco para eso. Y el otro día ahora que pienso hablando de esto de la vergüenza, el otro día eh, tuvimos una reunión de amiloidosis hereditaria, el sábado, y una compañera de Colombia comentaba que mucha gente no se conecta a este tipo de reuniones, y ella decía, la gente de clase alta le da vergüenza tener enfermedades. Y yo me quedé pensando y dijimos, no creo que sea tan así. Pero bueno, ella traía esta cuestión, ¿no? Eh, cómo la gente no quiere contar lo que tiene, cómo como si fuera algo malo, algo a ocultar. Y a mí me parece que en el mundo eh, está bueno que nosotros seamos honestos, que digamos lo que nos pasa, que contemos, que eso también nos abre puertas. Siempre que uno cuenta lo que le pasa, otro escucha y te cuenta. O sea, lo, siempre que hablo con amigos, el otro día estaba con un amigo y me contaba «Che, esto que decís de tu discapacidad visual, Sabes que yo tengo un amigo?» Y todo eso va armando una gran red de ayuda y de contención, de acompañamiento. Entonces, nada, eso, mi, mi enfermedad no, no tiene cura, pero bueno, ojalá la tenga algún día. Eh, varios, varios comentarios de esta charla, pero sobre todo en este último tramo, me, me hacen comentarte lo siguiente. Bueno, con respecto a tu enfermedad, voy a comprometer a que... A partir de este momento, la federación va a estar pendiente de estar... Dime el nombre de tu enfermedad. La enfermedad de Stargard. Vamos a estar pendiente de la enfermedad de Stargard. Vamos a estar muy pendientes para ver de qué manera podemos sumar al ejercicio que tú estás sumando y ver hacia dónde corremos un camino que te dé certeza y ocupación permanente de que soluciones están en el camino para todos ustedes. Eso me parece que es muy importante. Luego, ayer... Eh, Florecita nos comentaba que en algún punto de su charla dijo que ella había venido de una clase, una clase social acomodada en Argentina. <coughs> Me refiero a ello por lo que acabas de comentar, de que las clases altas a veces prefieren omitir o simplemente <coughs> esconder sus enfermedades. Pasa en México, en México pasa también, no solo, no solo los muy acaudalados, también los muy pobres esconden a sus enfermos. A veces por eso cuesta tanto trabajo identificarlos. Una de, las partes, Tal cual. una de las partes fundamentales en las alianzas, Carolina Preciosa, es la honestidad. O sea, crear confianza a partir de la honestidad. Porque de otra manera es imposible que tengas un parámetro de referencia que te permita externar de manera abierta, contundente y, por supuesto, de forma que se pueda compartir un concepto, una idea, un pensamiento, un dolor o lo que sea, a mí me parece importantísimo. Eh, yo tengo siempre mucho orgullo al señalar que en mi familia, yo me crié con la familia de mi madre, que era una familia muy pobre, muy, muy pobre. Eh, mi papá nos abandonó uh, a los dos años, a mí, y a, a un año a mi hermano, y él, él era de una familia con posibilidades, acaudalados, y, y, y mi madre de una familia muy pobre. Y a mí siempre me da mucho gusto entender que lo que he hecho ha servido ahora para algunos. Y mi esfuerzo ha respondido a necesidades de otros. Y, y yo vengo de una familia en donde mi tatarabuela era una trabajadora doméstica, uh -huh. mi abuela era una trabajadora doméstica, mi abuela era una trabajadora doméstica y, y, y mi madre una joven secretaria. Y eso siempre me ha llenado de orgullo porque vengo de la cultura del esfuerzo asendrado. Eh, el comentario que acabas de hacer es, es muy importante y me hizo recordar esta parte de mi propia vida. Muchas gracias, Carito. Um, a continuación... Oh, perdón, David, cuando hablas esto del esfuerzo también... Eh, Nada, pensaba esto cuando, cuando se transmite de generación en generación, ¿no? La importancia de, del esfuerzo sí. eh, y de darlo todo. Y, y independientemente de lo que cada uno haga en la vida, eh, hacer las cosas con esfuerzo y sentir que uno está dejando todo en lo que está haciendo, siempre es, es lindo y, y trae como tranquilidad y, y orgullo personal y yo recuerdo mucho a mi mamá cuando muchas veces me decía que mi abuelo que había venido de la guerra y que era italiano y él siempre se esforzaba no eh, él trabajaba en una fábrica, era un operario, pero sin embargo eh, transmi me transmitió yo no lo conocí porque él falleció antes de que yo naciera pero ella me transmitió siempre esto de, del esfuerzo, de darlo todo, de si él podía hacer horas extras, las hacía, eh, y, y yo lo siento así, yo siento ese esfuerzo, ¿no? Hoy no soy una operaria, trabajo en, en otra cosa, pero sin embargo me esfuerzo mucho, eh, todos los días, y, y creo que, que eso se transmite, ¿no? Eh, y, y bueno, y es lindo poder transmitirlo y, y contagiar a los otros, ¿no? de que se esfuercen, porque siempre cuando uno se esfuerza, eh, suceden cosas lindas e importantes. Un abrazo para tu nono, donde quiera que esté mi preciosa Carolina. Que Dios lo bendiga. Gracias. Carito, a continuación, otro tipo de preguntas. ¿Qué... Son más gustosas. Carito, Hasta ahora es? me gustaron todas. ¿eh? Estupendo. Carito, ¿cuál es tu época del año favorita? Eh, mi cumpleaños. La de abril. Abril me, me gusta mucho. Me gusta mucho cumplir años y celebrar la vida. ¿Qué día Así que abril. el otoño. 23 de abril. El otoño me gusta mucho. Yo soy del 7 de abril. Ah, mira. Y me gusta mucho. Claro que... En mi cumpleaños todos andan de vacaciones porque siempre coincide con la Semana Santa, pero me gusta ah, mucho. Otoño también te gusta mucho. El otoño me gusta, sí, sí, sí. Disfruto, o sea, me gusta el invierno, me gusta el verano, pero esa época cuando llega abril y sé que voy a cumplir años, la disfruto un montón. Yo también. ¿Tu música predilecta? Eh, me gusta mucho, eh, mi cantante favorito es Ismael Serrano. Eh, porque él, nada, tiene escribe poesía, escribe canciones, es muy profundo Y siempre tiene una historia para contar Entonces me gusta, me gusta eh, meterme en las historias que nos invita a transitar Y cuando viene a Argentina siempre lo, lo voy a ver A veces cuando viene voy dos veces, aunque sea la misma gira eh, y voy sola muchas veces porque a nadie le gusta y a mí me encanta eh, y disfruto un montón todo lo que, lo que él cuenta y, y bueno, lo, lo creo una, una persona muy, eh, muy linda y muy profundo y, y siempre está dándole eh, destacando aspectos de la vida que yo resalto mucho ahora en, sus, en sus canciones de la democracia eh, de las de la importancia de la familia, hay una canción que se llama Papá, cuéntame otra vez que me encanta, eh, después habla de las abuelas de Plaza de Mayo, eh, habla de, de la diversidad sexual en, otro, en otra canción, y me parece que siempre toca los temas que para mí son importantes, así que, nada, muy, muy contenta de, de que él sea un, un cantante que uno pueda escuchar y, y que siempre se vaya... Eh, renovando y actualizando respecto a lo que sucede en la sociedad. Muy bien, mija. Muy bien. Carito, si tú fueras un animal, ¿qué animal serías? Eh, sería eh, un, un pájaro. Me gustaría ser un pájaro porque me gusta mucho recorrer lugares y viajar, y, y trasladarme eh, de, de lugar a lugar, constantemente. Eh, si no tuviera esta ambición en la vida de, de Alapa, creo que sería una viajera perdida por el mundo. Me, me gusta mucho, eh, y, y creo que, que el pájaro tiene eso, ¿no? esa posibilidad de, de, de ir disfrutando de, de todos los lugares a donde quiere ir, y, y llegar rápido, así que sí, sería, sería un pájaro. Hablando de viajar, ¿qué partes de México conoces, hija? Uy, conozco Monterrey, conozco eh, DF, eh, Puebla. Eh, conozco Real de 14, que no sé bien en dónde, en qué municipio queda, pero queda por ahí un lugar hermoso. Eh, eh, bueno, y después estuve en Cancún. Conozco bastante partes de, bastantes partes de México. Maravilloso. Eh, pero yo... el, Sí, perdón. No, perdón, yo. Dime. No, el lugar que más me gustó eh, y es uno de los lugares que, que sentí mucha paz y que siempre lo recuerdo, eh, fueron las pirámides de Teotihuacán. Creo que ese lugar es un lugar místico eh, y cu cuando uno, o sea, tuve la oportunidad de viajar mucho eh, y si tengo que pensar en un lugar en donde sentí paz y me encantó lo que sentí, fue las pirámides de Teotihuacán. Hay algo especial ahí. Sí, eh, nadie me lo quita de la cabeza. Así que ese lugar me encanta. Sí, es un lugar muy, muy especial. Es un lugar muy especial. Tienes toda la razón. Carito, ¿qué no puede faltar en tu escritorio de trabajo? Eh, ¿Qué no puedes? La agenda. Acá está mi agenda. Con, sin esta agenda no soy nadie. Acá tengo que anotar todo y, te, y ahora tengo un, un resaltador para resaltar todo lo que ya hice y queda sin resaltar todo lo que adeudo. Así la que agenda. sí, mi agenda no puede faltar. Sí. Sí, no, no uso tecnología para guiarme con el día a día. Yo necesito lápiz y papel. Así que no puede faltar nunca. Okay. Precioso, ¿qué prefieres? ¿La noche o el día? Uf, qué pregunta. <risa> eh, la noche. La noche. La noche, me gusta mucho la noche. Me, me quedo siempre hasta muy tarde leyendo. Cuando estudiaba era de noche. Eh, sí, la noche tiene otra mística para mí. Como todos en este mundo, un día las personas... Más queremos, van a trascender y se van a otra dimensión y se nos quedan como un recuerdo maravilloso. El día que tu mami tenga que trascender e irse, ¿qué te gustaría que te dejara tu mami? Algo físico, ¿qué te gustaría que te dejara tu mami? Algo que te hiciera recordarla siempre. Mi mami me dejó esto. Y con esto la recuerdo. A ver. Ella es muy católica eh, y, y en el último tiempo se hizo muy devota de, de un sacerdote, un cura que se llama el padre Abraham. Y... Y ama tener su medalla, y es como que lo que más la identifica en el último tiempo es este vínculo que, que tiene con, con, bueno, con ir a, a misa a, a lo de este, de este sacerdote, y, y creo que si tengo que pensar en qué me puede dejar que me deje su medallita, que más allá de que yo hoy estoy un poco alejada de la religión, eh, sé que la, la, la ella se identifica mucho con eso, y, y creo que que nada, que mirando eso voy a, voy a recordarla. Y el domingo nos pasó algo muy lindo, que fuimos a la, a la misa de este señor. Es una misa carismática que dura tres horas, que es lejos de donde mi mamá vive, entonces yo la acompañé. Y justo el domingo hizo un año que falleció mi abuela, hablando de, de personas que van a trascender. Y bueno, con mi abuela, que es quien me leía y me ayudaba mucho a estudiar, eh, yo tenía un vínculo hermoso, muy, muy lindo y hizo un año que falleció, y justo el papa declaró eh, al 25 de julio como el día de los abuelos a partir de este año, internacional. Entonces digo, bueno, la abuela hizo un lío <ríe> en el cielo y, eh, y generó este gran cambio que imposible, o sea, yo la verdad es que no soy muy partidaria de recordar las fechas en que muere la gente, no, no, no es algo que, que me caracterice, pero ahora, sabiendo que es el día de los abuelos, es como el 25 de julio, para mí eh, va a ser un, un día muy especial y, y recordarlos a, a ellos, que ya están todos ahí en el cielo. Eh, bueno, nada, muy, muy lindo para mí. Así Qué, lindo. Que, bueno. Qué lindo, caro Carito, ¿qué recuerdo importante, trascendental tienes del primer beso romántico que alguien te dio? Uy, mi primer beso fue, en sí, me acuerdo mucho, fue en, en el baño de, de la, no sé si fue tan romántico, pero bueno, fue el primer beso y yo lo viví como tal eh, en el baño del quincho de una amiga y después eh, había como un, un auto abandonado y fuimos a darnos un beso ahí con, con un chico a mis no sé, 12 años o 13. Sí. sí, sí, sí. Carito, ¿cuál es el programa favorito para ti de la televisión? Uy, ¿actualmente? ¿El históricamente favorito para ti? Históricamente, eh, el, el Chavo. El Chavo me encanta. El Chao, sí, sí, me divierte mucho eh, Bueno, soy de la generación en la que todos amaban los Simpsons Pero yo nunca entendí mucho su, eh, eh, en su gracia Sí, no, no eh, Pero el chavo sí, me, me divertía mucho me, Bueno, si hoy lo miro, creo que me sigo divirtiendo eh, Es un humor muy eh, Muy blanco eh, Muy infantil, muy, muy honesto, muy transparente Sí, me gusta un montón Sí, sí te cuento como anécdota que en alguna ocasión que estábamos en Argentina, ahí en Puerto Madero, creo que se llama. Sí. Tomamos un taxi y el operador del vehículo nos dijo, ¿ustedes son mexicanos? Sí, ¿cómo supiste? Es que hablan como el chavo. Ah, okay. Entonces, sí. nos dijo que, que él eh, eh, había tenido establecimos una charla y nos comentó que él había tenido un sueño en, en su vida que era viajar viajar mucho porque una pitonisa le dijo un día que al leerle la mano que él iba a hacer muchos viajes y dice uh -huh. y cómo no si soy taxista voy de viaje, viaje. hago todos <risa> y, y, y luego dijo que eh... <risa> bueno una una suerte de expresiones que hablaban mucho de uno el recuerdo que tienen en Argentina del chavo del 8, dos de Javier Solís, nos habló de tangos de Javier Solís, que no son tangos, sino son boleros románticos y sí. bueno, fue un tipo muy muy agradable, muy agradable, me acuerdo con con enorme precisión, recuerdo con enorme precisión que era un hombre muy simpático, muy simpático. En fin, Sabes que te, te iba a contar, David, que cuando yo, eh, cuando me recibí de psicóloga, fui eh, seis meses a vivir a Monterrey, sí. y estuve trabajando en la escuela de, que tiene mi tía, sí. de educación especial para jóvenes con discapacidad intelectual, y a, eh, yo estaba trabajando en el área de talleres de teatro, entonces... Eh, Hicimos eh, un, una obra del Chavo, porque para el Día de Muertos siempre ellos, eh, bueno, honran eh, la vida de lo que fue alguna personalidad importante del país, y habían hecho el, el, el Día de Muertos en conmemoración a Chespirito. Eh, entonces, eh, bueno, hicimos una obra de teatro y, y estuvo, estuvo muy lindo, así que nada. Una, una, una linda experiencia en México en recuerdo a Shakespeare sí. Roberto Gómez Bolaños ya me acordé que nos dijo el argentino que me que me dio mucha risa hablando de que la pitonisa le había comentado que iba a hacer muchos viajes primero dijo que sí que por supuesto como es taxista hacía muchos viajes pero luego dijo eh, eh, y che yo he viajado menos que el Titanic <risa> Ay. entonces eso y... me dio mucha risa en fin. Bueno, ella no, no se equivocó, le dijo que iba, a jear, que iba a viajar mucho, no le dijo que iba a recorrer el mundo, así que no puede decirle nada. Sí, es cierto, no le puede regresar su dólar. No, tal cual. Carito, concluyendo, esta muy, muy linda entrevista, muy refrescante, muy, muy de joven, brisa refrescante, maravillosa. Carito, ¿qué no te pregunté? Y que tú quisieras que todos sepan porque te sientes orgulloso de eso que nos quieres comentar. Orgullosa, perdón, de eso que nos quieres comentar. Bueno, eh, quiero comentar que así como soy miembro fundadora de, de la ULAPA, de la Unión Latinoamericana de Pacientes, eh, con este gran objetivo que, que creemos eh, imperioso, de, de que se cumpla, que es el acceso a la salud para todos los pacientes con enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas. Eh, también soy fundadora de ULAPA Jóvenes, la Unión Latinoamericana de Pacientes, pero de jóvenes. ¿no? Entonces, eh, este grupo para mí es, es muy lindo, es muy importante, y es como vos decís, eh, es decir, creciendo eh, profesionalmente y, y como persona, sabiendo que, que tenemos un gran legado, que es poder eh, perpetuar este trabajo que, que venimos haciendo hace tantos años y que es tan importante, entonces eh, el, el ULAPA Jóvenes a mí me, me da eh, las ganas de seguir adelante, de poder eh, abrazarme con amigos de toda Latinoamérica que tienen alguna enfermedad poco frecuente, o que son eh, familiares de, de algún paciente con este tipo de enfermedades, y es como que digo, bueno, realmente estoy orgullosa de esto porque ya no, ya no estoy sola, somos muchos, eh, y surgen conversaciones muy lindas, muy, muy de jóvenes, ¿no? Eh, y, y lo que nos preocupa, y lo que hemos sentido a lo largo de la vida teniendo este tipo de enfermedades, y ahora estamos con nuestro primer proyecto que es hacer una biblioteca virtual latinoamericana, eh, en donde podamos reunir cuentos sobre enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes, y para eso en, un, en una primera instancia empezamos a recolectar cuentos que la gente haya escrito respecto a estas patologías, pero después nos dimos cuenta que, bueno, que no era tan fácil hacer esto. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer un taller de creación de cuentos, eh, dirigido por nosotros, lo estamos organizando, estuvimos eh, armando cómo, cómo va a ser el taller y lo va a dictar una de nosotras, que es Odilia, Odilia es una joven con discapacidad, eh, visual, perdón, discapacidad visual, y ella tiene albinismo, y es una creadora de cuentos, dibuja, los ilustra, los escribe, es muy lindo lo que hace, y nos está compartiendo a todos esta, esta posibilidad de, de ayudarnos a crear los cuentos de la patología que cada uno tiene, o de lo que quiera... Eh, contar en, en, en estos cuentos. También es lindo poder pensar que podemos escribir cuentos respecto a lo que es la Odisea diagnóstica, lo que es buscar este diagnóstico que muchas veces nos llega. Bueno, cada uno puede elegir de qué va a escribir su cuento, pero tenemos eh, ahora en agosto eh, se dicta el taller, que son cuatro encuentros todos los viernes, y a mí me da mucho orgullo saber que, que soy parte de, de este grupo de jóvenes que estamos. Haciendo cosas que van a impactar en los más chiquitos Porque los cuentos son para niños Entonces es una gran cadena Ustedes nos, eh, o sea, ustedes lo, los más grandes eh, Nos ayudan a nosotros Y nos inspiran eh, a que creemos este tipo de cosas Y nosotros los jóvenes inspiramos a los más pequeños Y así vamos creando Y como que vamos teniendo a todas las generaciones eh, cubiertas de, de ayuda ¿no? porque los niños cuando reciben ese tipo de diagnósticos no la pasan bien eh, creo que reciben mucho bullying por parte de, de sus pares entonces con cuentos con, o sea, ya para un niño que está aprendiendo a leer leer un cuento que diga lo que el médico le dijo que tiene creo que es súper sanador y, y bueno, esta biblioteca tiene ese objetivo, ¿no? que los niños también puedan tener la, la posibilidad de, de que con palabras simples y con lindas ilustraciones se pueda contar lo que a ellos les pasa. Entonces, sí. estoy muy contenta por eso y están todos los que me están viendo invitados a participar de, esta, de este taller de creación de cuentos. Perdón, los jóvenes ULAPA son, entre otras cosas, brisa fresca, aluvión de energía, eh, son el grupo de lo impensable, son todo para adelante, la energía pura de la juventud a niveles mayúsculos, con un propósito encantador, con un propósito humano maravilloso. En Argentina, en el país donde tú naciste, ha habido, como tú, otras damitas que desde jóvenes tuvieron un pensamiento inspirador, una actitud echada para adelante que, que hoy mismo permite no solo a los argentinos, sino a muchos otros en el mundo recordarlas. Cecilia Gilerson fue la primer médico argentina y desde joven pensó en ser lo que finalmente fue de manera destacada. Mariani Pastoriza, una astrónoma muy importante argentina, desde jovencita niña pensó en ser astrónoma, hoy una galaxia lleva su nombre, Argentina, eh, me parece que ahora vive en Brasil, también eh, Carla Lorenzini, que fue la primera aviadora argentina, desde niña pensó en ser eso, tuvo una idea que maduró al tiempo, como tú dices, la aterrizó y la puso al servicio de las mejores causas. Tú comentaste hace un momento que la florecita articula en su arpa de pensamiento cualquier cantidad de notas que hay que poner en el pentagrama y hacer que suenen como una melodía. Es cierto, sí. yo siempre recomiendo a todo aquel que me permite hablar y que me escucha, que piensen en proyectos, pequeños que se puedan aterrizar y no en grandes proyectos que nunca ven un aterrizaje, jamás. Lo que ustedes están haciendo desde el grupo de jóvenes Ulapa me parece muy destacado. Conozco a las personas, algunas de las personas que están en ese grupo. A tu hija. A, hija. a Audilia que es una muchachita fresca, divertida, a ti, que que como a Paulina, como a Odile, como a muchos otros, admiro a, a, a muchos jóvenes que van a hacer la diferencia en el mundo, tú de tu lado en Argentina. Quiero hacer un ejercicio adicional, hija. Si alguien de los que nos está viendo, solo uno, solo una persona, si alguien de los que nos está viendo o escuchando quiere hacerle una pregunta a Carolina, le abro el micrófono. ¿Alguien sí. quiere hacerle una pregunta a Carolina? A ver, enséñame, que levante la mano quien le quiera hacer una pregunta a Carolina. Que en, modo galería? En, en, en ver, modo galería. a dónde lo pongo. A ver, quien quiera hablar, dígame que quiera hacer una pregunta a Carolina. Yo te digo solo a vos, así que no veo quién nos está mirando, pero okay. si hay alguien que ver, quiere a ver, preguntar, Déjame Deja bienvenido. ver si alguien quiere hacerte una pregunta. Ponlo allá en modo, ¿En, ver? En, en, ver, en modo galería. En ver, galería en modo galería. galería. Vamos a ver. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a Carolina? Parece que no. Bueno. Parece que sí. Ana Salas quiere hacer una pregunta. Por favor, quítale el micrófono. Ya. No, no te escuchas, Ana. Ahora sí. Ahora sí. Sí, pero un poco lo dijo Caro, que es algo que nosotras lo hemos hablado. Eh, el tema este de, de la vida entregada al servicio, al voluntariado, que es este, algo tan, tan especial y tan mágico. Pero a mí siempre me queda dando vueltas cuando hablo con ella, y que es una mujer increíble, que yo siempre digo que es como una anciana, tiene la inteligencia y la capacidad de aprendizaje de una persona muchísimo, con mucha, mucha vida recorrida. Eh, y, y pienso en la maternidad, no puedo dejar de pensar en esa asignatura, ¿no? en esa parte, que si bien se puede desplegar desde otros lugares, porque no quiere decir que una mujer no se realice por no ser madre, pero sí, sí. Yo la, la veo tan maternal que siempre la pienso como una mamá, una madre excelente, maravillosa, y siempre, siempre queda eso ahí, como dando vueltas, ¿no? Este, qué, buena, eh, ¡Qué buena pregunta, Ani! Eso. Eh, bueno, eh, justo eh, el domingo hablaba eso con mi mamá y, y yo le decía que, que no sé si quiero ser madre, eh, que hoy no tengo ese deseo y que todo lo que hago en mi vida lo deseo mucho y le dedico mucho amor, entonces creo que traer un hijo al mundo tengo que desearlo y tengo que quererlo. Hoy no lo quiero, entonces le decía, quizás a los 40, a los 45 quiera eh, ser madre. Y me decía, es que vas a ser una muy buena madre porque sos buena persona. <risa> eh, y nada, uno no sabe cómo va a ser como madre hasta que no lo es, me imagino. no Pero creo que mi trabajo es muy maternal. Eh, pero es esto, así como cuando trabajaba de acompañante terapéutica decía uh, pero solo un chico se está beneficiando por la ayuda que yo le estoy dando yo quiero hacer algo más amplio en un punto, ser madre también va a implicar eso va a implicar todo el tiempo que hoy destino a un montón de cosas para el bien social, si se quiere se lo voy a tener que destinar a una sola persona por mucho tiempo porque si decido tener un hijo o una hija va a ser así eh, entonces, hoy no estoy dispuesta a, a resignar quizás toda la satisfacción que me da ayudar a tanta gente eh, para dedicarle tanto tiempo como veo a mis amigas que hoy son madres que dedican 24 horas sobre 24 a sus hijos. Eh, así que bueno, esa es mi respuesta, Ani. Muchas gracias, Carolina. Muchas bueno. gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos los que tuvieron la amabilidad de escucharnos y vernos. Carolina ha sido de manera muy importante una, una actriz en el escenario argentino que ha permitido que muchos tengan hoy mismo una oportunidad diferente a la que jamás pensaron poder llegar. Hasta aquí nos decimos hasta pronto. Nunca, nunca despedida, sino hasta pronto. Mañana, si nos hacen favor de acompañarnos, va a estar Carlina. Carlina. Eh, les vamos a sí. poner el horario nuevo porque Carlina tiene su segunda vacuna y entonces movimos el horario para que se pueda vacunar. Por lo pronto, a todos ustedes les deseo dos cosas. Uno, que tengan una vida plena hoy y siempre. Y dos, que teniendo la vida plena tengan cerca de ustedes a quien más aman y quien más los ama a ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Corto esta transmisión exactamente en 10 segundos. Gracias, David. Te queremos mucho. Gracias a ustedes. Gracias, cariño. Hermoso. Preciosa. Me sentí muy bien. Gracias por hacerme sentir tan bien. No, gracias a ti, hija, por ser tan amable, <risa> tan, tan amable y tan preciosa. Muchas gracias, mija.